Lázides, yo hago malabares, quiero candelar en el semáforo en la noche. Este joven de 18 años y proveniente del Chocó, llega motivado cada noche a trabajar para mostrarle a la gente lo que él define como un arte. Con tres golos, fuego y ACPM en su boca, Lázides hace malabares en los semáforos de la avenida 80 de Medellín, mientras espera que los conductores de la ciudad reconozcan su trabajo con dinero. El fuego, se, se, ve, se ve bonito cuando uno hace el arte. Es lo único que, que tengo, bueno, pues por ahora, no desde chiquitico lo que he hecho es esto, desde los 12 años, tirando malabares. Puede haber la posibilidad de que yo tire ese palo para arriba y le caiga un carro, bueno, puede haber otra posibilidad de que de que me pueda atropellar una moto, ya una vez me atropello una moto. Si ¿Sí me entiende, no mira y me atropelló. También otro peligro que tiene esto. Otro peligro que yo veo es que la gasolina me entiende como es dañina. También en el, en el futuro puede que si ¿sí me entiende me afecte, me afecte el cuerpo mío. Otro peligro más que yo pienso. lo primero que uno tiene que hacer es bañarse con la moral mentalizarse de que de que va a ser duro me entiende de que uno no le va a ir bien bueno yo okay. llego din, después cojo de para abajo voy por la gasolina mil de gasolina lo que vaya a comprar después vengo vengo por las herramientas si está mala si tiene algún defecto bueno arreglarlos arreglar esa herramienta ya después a trabajar Aunque la mayoría de tragafuegos callejeros no se preocupan por la ropa Este es un punto trascendental a la hora de realizar el montaje Los expertos de esta práctica recomiendan usar camisas de manga larga pantalones sintéticos y materiales como el metal o el cuero Que se vuelven unas posibles alternativas de vestuario Asimismo, tener un pañuelo húmedo todo el tiempo Es un elemento que no debería obviarse Pues este puede ser un salvavidas en una situación de incendio además sirve para remover combustible del cuello y de la boca y minimizar riesgos en la salud la manipulación de hidrocarburos alifáticos derivados del petróleo pueden traer lamentables consecuencias en el cuerpo de estas personas como quemaduras, problemas dentales, dificultad respiratoria, náuseas, diarrea, dolor de estómago y a veces situaciones irreversibles como el cáncer o la muerte en el caso específico de los traga fuegos pues, lo primero que uno tiene que evaluar es Utilizan hidrocarburos tipo queroseno, incluso gasolina misma y, o mezclas con alcohol. En estos casos es muy fácil de que salpique al cuerpo, esa sería una de las primeras consecuencias. Ser inhalados pueden ir por vías respiratorias hacia los pulmones y producir complicaciones como neumonitis, neumonías. Eh, en otro aspecto también a nivel del tracto gastrointestinal, si ingiere estas sustancias obviamente se van a producir irritaciones eh, a nivel de esófago, esofag esofagitis, eh, puede llegar también al tracto gastrointestinal en el mismo estómago y producir diferentes tipos de lesiones en estas estructuras. Bueno, tener gasolina en la boca es muy maluco porque uno siente el sabor de la gasolina y muchas veces uno se, se traga que un traguito, otro traguito chiquitico pero se lo traga y, y también sabe maluco. Y un día mi hermanito conoció el semáforo y se me trajo a mí. Pero en ese tiempo era trobando, era, era trobando, era me entiende. Troya, troya compañero, no se paren las esquinas, porque ¿qué dirá la gente? que se está robando la gallina? Me hacía uno sencillamente. Ya después aprendí con dos, después con tres pelotas, con cuatro, con cinco. Ya ahí me quedé, después cogí, salió el golo, ese palito, y también aprendí. Si uno trata un día entero. Ahora hay 15 o 20 mil, pero trabajando todo el día, todo el día, todo el día. Problemas no. Alegatos por manes, por ejemplo, que como, como aquí hay un poco malabarista y, y tienen sus herramientas por ahí. Y después se les pierden y después creen que es uno el que, que uno le tiene su vuelta y no. Y como si ¿sí me entiende, como le den la herramienta a uno, entonces la lana no nace no, como con la autoridad, no, que eso era mío. nunca me gustó porque me dijeron que eso le pudre los dientes a uno y también le da mucha bacteria a uno, por eso aquí todo el que cambie con eso debe trabajar con eso, es por eso, eso causa muchas cosas en la boca. Una bueno, monedita o número de celular, digamos. Luego de una jornada laboral, Lázides llega a su casa en el barrio Belén, Altavista, con un promedio de 30 mil pesos diarios. Asegura que desearía cambiar de empleo, sin embargo, por ahora no le importa seguir ingiriendo gasolina y exponerse a los peligros de la noche, en tal de ahorrar y comprar su felicidad. Yo ¿Sabes cuál es mi meta ahora? Uh, mi meta ahora es tener una moto. Pues estoy ahorrando, si ¿sí me entiende voy a ahorrar juicioso pues me hubiera gustado ser qué, no sé, policía, claro, un policía, trabajan relajado, ¿qué me dicen? Que no, que, que no es muy guerrero, claro, pues cara, porque hay más de uno que no, que, que no prefiere, si me entiende tirar malabares, prefiere meterse a la vuelta, a coger un aparato de eso no, así no es, eh. un día bueno, pues un día especial el man, el man vino y me regaló 20 mil y me regaló un buzo nuevo, nuevo de, de marca, pasa en diciembre, oh, la gente, mejor dicho la gente se le abre ese corazón, claro como son tiempos buenos, la gente, la mayoría de la gente está feliz y ¿sí me entiende, y más de uno como, comparte la felicidad con uno y le, le tiran la moneda.